Pues no la verdad es que no pensaba que fuéramos a encontrarnos dentro de la misma etiqueta de generación, porque como dentro de lo poético uh -huh. no hemos acabado, salvo sea, en bueno, algunas miradas, o sea, por ejemplo, para mí sí que entre el 74 y el 90 uh -huh. sí que entiendo que podríamos estar ahí las dos, sí. no me imaginaba que fuéramos a estar en la misma, que no haya tanta diferencia de, de edad. Sí, eh, realmente hay, hay la como... La definición de edad de lo millennial es, es muy relativa porque yo conozco gente de finales de los 70 que técnicamente no entrarían en lo millennial con los que tengo mu mucha más afinidad que a lo mejor gente de, del 90, yo soy del 90. Y, y luego también me pasa que tengo relaciones con gente de ya cerca del 2000, gente que tiene ahora 16, 17 años, poetas jóvenes o gente que conozco de, de diversos de twitter y, de, y del mundo del periodismo y tal con la que tengo también mucha más afinidad que con gente que está como más en mi, en mi franja de, de edad ¿no? entonces es curioso cómo eh, yo creo que, que todavía queda mucho para definir qué es realmente lo, lo millennial porque todavía hay márgenes eh, por arriba y por abajo en los que se supone que no son eh, de nuestra generación cuando en realidad sí creo que lo son y sí creo que están ayudando a conformar eh, lo que, lo que podrá definirnos, ¿no? A mí me ocurría que, de hecho, hasta hace muy poco tiempo, yo no creía que fuera Millennial. O sea, como, como la, la franja de edad no acaba de estar definida mm. y tanto la clausura, digamos, de lo sí. que se supone que era la generación Millennial, evidentemente no me nombraba mm. por, cómo, por cómo nos nos definen, uh -huh. yo asumía que no era milenial y me sorprendió mucho enterarme hace, hace muy poco y de repente es ese extrañamiento de ¿cómo puedo estar perteneciendo a algo que, que nunca me ha parecido? Sí. Que, ¿Cómo puedes formar sí. parte de una generación y, y no saberlo? ¿no? Bueno, también creo que es algo que es pues una etiqueta que se nos ha impuesto igualmente. Eh, creo que realmente no hemos empezado a hablar de lo millennial hasta que un señor mayor ha empezado a gritar contra los millennials. ¿no? Es cierto que en la prensa anglosajona el término sí que se utiliza muchísimo, por ejemplo, eh, incluso dentro de generaciones literarias como la Alt-Lit y todo, esta, todo esto que pasó en, en Estados Unidos con los escritores jóvenes, con Tao Lin, que creo que es de toda edad, del 83 y, y tal, sí que hablaban de los escritores millennial, tal, pero también con ese tono despectivo del que, eh, del que estos columnistas de ahora españoles eh, se refieren a la generación. ¿no? Creo que es una, una etiqueta que se ha usado más desde nuestro lado para reírnos de nosotros mismos, en plan... A veces, no sé, llego a la oficina y le digo a un compañero de eh, Millennial, pero, pero más de broma, ¿no? porque, porque sabemos que realmente lo que nos une no es esa etiqueta, nos unen en otras cosas, otras eh, maneras de hacer, eh, maneras de comunicarnos, eh, maneras de dirigirnos entre nosotros, de, de hablar entre nosotros, eh, pero esa etiqueta yo creo que es algo que se nos ha, se nos ha impuesto desde el lado negativo, ¿no? Es un poco para mí, A mí me parece que ahora mismo se está usando un poco como ya lo de los ninis se dejó de decir y ahora son los millennials, ¿no? los que han venido a sustituir, a sustituir esa etiqueta negativa con la que denominar a toda la juventud cuando es, es, es incorrecto. bueno y Porque además qué mejor que denominar de una única manera a toda la juventud. Claro. O sea, eso, las etiquetas, los ninis, que me acuerdo de un, de un texto de Laura Caselles que era uh -huh. ni lo que nos dicen ni lo que queríamos, ¿no? uh -huh. pues esos, son, esos sí. son nuestros ninis. Y esta es la, la realidad que, que sí palpamos, que sí tocamos. Y, y pensaba también que, en realidad, esta etiqueta que viene desde fuera tampoco es gratuito. O sea, además de todo, además de que tenga este afán gerontocrático uh -huh. de colocarnos un techo, sí. como si no tuviéramos ya techos encima por, por cómo nos han venido las uh -huh. circunstancias y por nuestras condiciones materiales, además creo que no es gratuito que que también tiene un, un componente de clase muy importante porque sí. al fin y al cabo el poder no está en nuestra generación claro. y cuanto más podamos ir bajando de ese techo de expectativas con una definición, es decir, es la gente que tiene poder la que además está diciéndole a quienes obviamente por, por cómo son las cosas no, sí. Tenemos, sí. no tenemos ningún tipo de poder como franja de edad, que además no, no mereceríamos nunca eso, ¿no? O sea, que sí. Si, sí. Si vivimos continuamente escribiendo, pensando, hablando desde el yo, esto no es algo que esté definiendo a mi generación ahora mismo. Esto es una cosa que nos dicen, pero que no es cierta. Sí, además me hace gracia, ¿no? Como si el egoísmo o como si el ego lo hubiésemos inventado nosotros, ¿no? ¿No? es Es curioso eso. O como si en realidad muchas de las cosas que nos pueden eh, achacar uh -huh. no fueran producto precisamente de, de la educación acciones. que ellos nos han dado, ¿no? Sí. O sea, que lo noto también. Eh, Hablando pues eh, hablando de violencias machistas, eh, uh -huh. ahora veo a gente de una generación por encima de la mía, con quienes coincido en estas sí. negociaciones para sí. el pacto de Estado, eh, hablando de los jóvenes, de lo mal que están los jóvenes, ahí yo ya me quedo fuera, ¿no? pero, sí. pero de lo mal que están, cuando en realidad todo el aparato todo el aparato cultural, el aparato uh -huh. educativo que, que adquieren esos jóvenes, no lo han generado los jóvenes, sí. sino que que les ha sido dado y lo que están... Lo que están representando y lo que están ejerciendo y lo que están haciendo es todo lo de esa generación anterior a la, con la que creo que por, por choque generacional sí. estamos destinadas a, a entendernos quizás menos sí. que con la generación de nuestras abuelas, sí. por ejemplo. Sí, esto es curioso, me llamaron para un programa de, de televisión española, un debate eh, sobre feminismo Exacto, sí. y... Bueno, no era la, la palabra feminismo creo que no aparecía por ningún lado, era sobre mujeres. Que pues esto también lo que es. que la ministra del PP, o sea que... Bueno, a lo mejor esto fue unos meses antes y, sí. <risa> y luego cambió el chip, ¿no? Pero, pero recuerdo que, que es lo que tú comentabas, una de las escritoras así más mayores y emblemáticas, ¿no? decía algo así como que... Que, que mi generación era la más machista y, y entonces el, el presentador, el moderador, que era un hombre evidentemente, decía, uy, sí, es algo como muy así, que además viniendo de un señor mayor era como, ¿qué? Decía, eh, sí, sí, ahora a, a las chicas les gusta que les llamen putas y es como, o sea, estaban como centrando todos los problemas de, de género, todos los problemas del machismo que hay en este país, lo, lo centraban en que a, a una chicas les pueda gustar que les llamen putas en la cama, ¿no? Y, y ahí se acababa el debate, ¿no? En plan, qué pobre generación estos jóvenes que tienen chicas que dicen eso, ¿no? Es como reducirlo todo a, a una escena absurda y a, y a un momento de nos limpiamos las manos, nosotros lo hicimos bien, nosotros luchamos por la igualdad y tal, pero son los que vienen los que lo están haciendo mal, ¿no? Es como vaya solidaridad ¿no? y vaya idea, ¿no? De... de y además es muy elocuente porque es estar o sea, culpando dos veces o responsabilizando dos veces, no solo a esa generación, que será así por generación sí. espontánea, no porque les hayan dado pues unos contenidos de mierda mm. muchas veces las generaciones anteriores, sino además el problema es el machismo porque el problema es que a ellas les gusta que les sí. digan que son putas, por ejemplo, que además sí. no sé cuánto de documentado puede estar esta información no, no. Pero bueno, esto sería como otro tema, ¿no? Sí, el es, es un, una anécdota con la que se pretende, una anécdota que no sabemos de dónde viene y con la que se pretende resumir también eh, a toda una, o sea, gente que nació entre el 80 y el 90 y pico, o sea, que es mucha gente en el mundo, básicamente, ¿no? Eh, y aparte también eh, tratar... Bueno, ¿no? intentar meterse también en la, en la intimidad de esa persona. ¿no? Tú, cada uno en la cama hace lo que le da la gana ¿no? y, y te pueden decir lo que quieras y tú puedes decir lo que quieras. ¿no? Y por eso es triplemente eh, malicioso ese comentario porque, porque además juega con la intimidad también de lo que, de lo que las personas quieran, tengan la edad que, que tengan y estén donde estén. ¿no? Eh, fue curioso ese, ese encuentro. La verdad es que creo que eh, yo me acordaba... Hace unos años, bueno, cuando cuando el 15M justo, uh -huh. me pilló eh, esa primera semana, eh, acompañé a, a una persona de urgencias y esa persona uh -huh. que saliera que tenía unos 15 y tal, y, y había gente al lado y sí. yo me di cuenta, gente de, de una generación por encima de la mía, o sea, gente que podrían haber sido mis tíos, mis padres o algo así, mayores quizás. Y están hablando de la gente que había acampado en Sol, no sabían que en Sisión también habíamos acampado. Sí. Y, y yo me di cuenta que en ese momento me sentía lo suficientemente segura como para hablar con un grupo de personas de otra generación a mm -hmm. quienes yo no conocía sí. y romper eso para hablar de política. Porque hasta ese momento me daba cuenta, y no soy una persona precisamente introvertida, sí. que yo no me atrevía a hacer eso, o sea que había como que les podía hablar, si hablando de otro tema podía entrar a hablar, pero que me parecía tremendamente conflictivo sí. romper eso. Y curiosamente la reacción cuando les expliqué y tal lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo también en la sí. ciudad, su reacción fue bastante, bastante más razonable. Yo pensé que íbamos a chocar directamente, y estaba sí. dispuesta a hacerlo, y al contrario les interesó mucho y dije, no, bueno, es que ya está bien, que digan que los jóvenes no hacéis nada. Y es curioso porque ahí se rompió como uno de los estigmas sí. que arrastrábamos y unos años después nos vuelven a decir que no nos a decir que no tenemos compromiso, que no sí. pensamos en nada más que en nosotras mismas, lo dicen también en la literatura mucho, sí. que si nuestras generaciones están escribiendo siempre sobre el yo, bueno, primero sí. como si sobre el yo, no se hubiera escrito ya no, claro, claro. muchísimo y, y además es que creo que no es cierto que se sí. utilizan muchísimo más términos colectivos sí. porque Joder, bueno, pues algo de compromiso requiere sí. también estar en las instituciones o al menos sí. mucho desgaste es, y no somos precisamente quienes hemos entrado más jóvenes quienes nos estamos lucrando uh -huh. sino al contrario, ¿no? Y, y es curioso cómo aunque haya más activismo, aunque haya gente las manifestaciones, que a veces hay gente más joven en las sí. manifestaciones feministas igual en, alguna, igual en algunas muy old school, no hay tanta gente uh -huh. joven pero tendría que preguntarse por qué, porque claro. sí están yendo entonces es curioso que no sigan intentando colocar sí. esa etiqueta. Sí, además me pregunto también si se debe a malas lecturas desde arriba. Eh, lo que decías del yo en la literatura eh, creo que también se debe a una mala lectura. Creo que se debe a, a leer en diagonal lo que escribe el joven. Eh, ves a lo mejor el yo o, o ves que habla de una experiencia personal en un poema mm -hmm. determinado y ya lo estás achacando a, a a que es egoísta, a que es egocéntrico y a que solo está hablando del mismo. ¿no? Cuando yo pienso que, que algunas de las escrituras del yo más potentes que hay ahora mismo, no sé, pienso, pienso en Sara Torres, que la conoces bien, que es eh, también eh, de Asturias, ella tiene poemas en los que habla desde el yo y es un yo feminista y es un yo que va más allá y que, y que lucha por, por una causa mucho más eh, grande, pero desde, desde, desde lo personal también, desde, las, eh, eh, bueno, desde sus pasiones personales. Y entonces me pregunto, si no es una mala lectura de arriba, asociar el yo a lo, al ego y a, y, a, y a que no hay nada más, a que no hay ningún discurso detrás, cuando en el yo puede haber mucha carga y mucho discurso. ¿no? Eh, de hecho, sobre todo, muchas mujeres que, que están escribiendo ahora eh, han conseguido introducir el feminismo en la, en la literatura gracias al yo, también. Claro, porque tiene que ver también con la propia construcción. O sea, si quieres hacer una construcción colectiva, no la puedes hacer olvidándote de, de ti misma, de, de claro. quién eres, y, y sobre todo en el caso de las, de las mujeres que, que escribís, que escribimos, de, desde esas voces conscientes, uh -huh un curro que tenemos que hacer porque claro. la propia presencia de la voz se nos ha negado, se nos claro. ha negado mucho. Y, y yo creo que, que por ahí, precisamente desde una lectura feminista y desde un posicionamiento sí. feminista, a esa etiqueta que nos dan desde fuera la sí. podemos subvertir mucho, ¿no? como hemos sí. hecho con, con otras etiquetas. Sí, sí, sí. Y no sé, seguramente que tengamos que estar hablando de esto en más ocasiones porque habrá... Muchos señores, sí. creo, que es, eh, creo que es en el jueves, ¿no? que los llaman Polla Vieja. Sí, y sí. Me parece sí. que además es como una. Como una sí, entre, entre cipotudos y polla viejas. Sí. sí. Tendremos que aguantar más prosa de cipotuda en las columnas sí. de opinión y espacios privilegiados, y tendremos que aguantar también más comentarios sí, sí. de polla vieja, pero. Pero tendremos la suerte de estar diciéndoles también la réplica. Totalmente, da un poco de miedo cada vez que llega el sábado y el domingo, que es cuando salen los suplementos culturales, no ver a ver qué nos ha contado el columnista de turno. Hoy que es domingo es como a ver qué nos dice Javier Marías hoy. Pues la próxima Javier Marías nos podemos sentar aquí también y, Perfecto. y hablar. Y, y será un placer, o sea que muchas sí. gracias. ¿no? Igualmente.